Yan, amable televidente. Bueno, iniciando la semana ya vemos cómo se sigue cultivando en este mercado, en este país de la información. Porque siempre he dicho que esto es una fuente inagotable, porque cada vez que amanece, amanecemos con, con algo, con, con un hecho. Conforme... Esto que nos está pasando políticamente y administrativamente en el país, y quiero dejar bien claro, jamás estaría de acuerdo con ser parte de una trama de repartición. Siempre he visto mal que se utilice el Estado como un botín, como una especie de, de caja chica, como le llamara Lucía Medina en un discursito que dio en uno de sus momentos porque lamentablemente hay una ausencia de de, de de principios que le permite desenvolverse en el mal como si fuera algo normal pero jamás estaremos de acuerdo con con el inadecuado uso de los recursos públicos y en mayor proporción las desigualdades con que se hacen los repartos porque mucha gente está consciente de que esta ocasión ha habido una situación de, de inequidad, de falta de, de, de igualdad y tratar a unos como los que lo merecen a otros no, cuando sabemos que aquí una de las causas que se supone están luchando cada año, cada cuatro años, es las desigualdades y que el Estado pueda corresponder a eso que se compromete en la Constitución. Pero de algo sí estoy más que seguro que en la medida que la sociedad se empodera se empodera en la medida que el Estado se transparentiza y el pueblo evalúa, porque como se habla de que la ley, la administración pública, el principal control es los tribunales de la República, pero realmente es el soberano, es el control social que reproduce la exigencia a los órganos correspondientes, en este caso al Presidente de la República, que observe que uno de sus funcionarios ha cometido una falta, o un error, o presumiblemente haya una falta dentro de este plan específicamente, el que hayan dado 100 millones de pesos a los, a los artistas. Pero lo que me quiero enfocar es el mecanismo ...de encendido de alarma que se puede dar a través de estos... ...de este proceso de transparentización del Estado en sus ejecuciones... ...y de un pueblo empoderado. Pero no que lo haga el pueblo salir a... a ...en turba, a agarrar a aquel y hacer justicia por su propia mano, no. Es que a la vez no haya un compromiso gubernamental... ...en la persecución y puesta en justicia de un acto ilícito por un funcionario. Me refiero a que un Ministerio Público, como se está dando, es que ya le dejemos a que se haga lo propio con estos casos, que posiblemente haya algún acto de irregularidad. De irregularidad. Que nadie puede decir que Tony sea un irregular. ¿Por qué? Me resisto, y en este caso defiendo a los artistas que han sido beneficiados, que no me llega a la mente que se hayan compuesto para recibir este dinero del Estado Dominicano y ellos ser parte como de una especie de complot para beneficiarse a inicio de un gobierno que habla del cambio. Es a lo que me resisto. Y si se puede comprender, utilizo entonces el tweet de, de este joven de, de Camaño, mi amigo que correctamente envía un mensaje de que eso es sencillo, sigan con su... Mientras tanto, estas esta personas pueden ser evaluadas y si se decidió al final romper los contratos, ya no hay ningún vínculo, pero el dinero está en manos de otro, se puede refutar como un daño. Y si el funcionario es el responsable del daño causado al erario público, entonces daños y perjuicios en favor del Estado Dominicano, por el duplo de los 100 millones, serían 200 millones que se demandaría si quieren. Pero ese debe ser el ejercicio en la República Dominicana, no el show mediático, porque a mí me da miedo que convirtamos esto que se está viendo tan bien definido y terminemos nosotros en algo de lo mismo. Ahí sí nos va a doler a todos no a los danilistas, como me mandó uno que dice que, ah, no, los danilistas ahora están empujando para que, se, para que se olvide lo de ellos y para que se le dé candela a esto, que es lo primero que está en el tapete, y olvidarnos de lo otro. No, no, así no. Yo no me inscribo ahí, porque me da miedo que hagamos show de lo que vemos que está bien hecho y que terminemos después en nada. Pues yo creo que sí, que hay que... Evaluar estos actos, está ahí Tony, lo ha presentado más que claro, no se ve ningún dato de, de que se beneficie de estos 100 millones el propio Tony, porque lo que digo sería lo último que los artistas se compusieran para, para un mal al, al Estado Dominicano, que en principio es un clamor, era un clamor que se atendieran a los artistas que no han podido comer jamás. En su gran mayoría en el país, producto de la pandemia. Entonces, estamos claros. ¿Tú te refieres a que esos artistas no, no, no estaban comiendo? Eh, o sea, no, Había un reclamo. Ustedes mi, recuerdan mi, los reclamos mi, de los mi, artistas. De los pero artistas? Miriam Cruz no estaba no, no. comiendo. Pero que esos reclamos no. Antonio Santos, Zacarías no, Ferreira, Fran Reyes. No. Tú sabes que no, que yo no voy a... Claro, eso que esos son, son artistas clave. Por eso nosotros. son los que están en. en... No, son los beneficiados, pero ah, okay. en principio, ¿recuerdan por qué se da esto? El sector artístico venía reclamando que la están pasando mal. Pero eso se refiere a lo que dice nuestra amable televidente, que llamó que debieron estar enlistados los músicos de esos artistas que están bien plantados. Pero yo entiendo, tú estabas fuera, y yo le dije, entiendo que se percibe que al recibirlo el director o el presidente de esa compañía, es que va a atender a sus músicos. Es decir, en el estado normal de una conciencia clara, que no va a ser para el artista, para Miriam Cruz, esos cuatro no, lo va a ser para el guirero, para el tamborero, para el trompetista, para los fornistas, eh... El mambor. Pero igual tú se lo puedes dar de manera directa a ellos. ¿Qué es lo que se había apilado a, a, a ellos? Y no, y no solamente a los artistas, entonces. De, de tú, señor Cruz. Pero hay una pregunta, a Francis. Sí, no, es lo que uno no, entiende. No, pero ¿cuánto, por ejemplo, cuántos músicos tiene un combo como claro, el de Miriam Cruz? Como 12 personas. No, no, 15, 15, llévalo 15, a, llévalo 15. a 15. Vamos a calcular 2 millones dos entre millones? 15. No, no, eh, tú tienes que decir, si son 60 personas que recibieron, 60 artistas, uh -huh. calcula los promedios. ¿Por ocho? Se ¿70? No, porque fue diferente los montos. Por ejemplo, sí. al que le dieron 2 millones. Cuando tiene ah, 15, tiene 15. Tiza, eh, 150 mil ayuda para cada músico. Entonces, Son tres meses Entonces de, de el trabajo, plan de 50, la tarjeta, 1.500 pesos para los ciudadanos. <risa> <risa> Diablo, qué disparidad. <risa> Gracias, Carolina. Es terrible. Está, está fuerte. mira fuerte. Es terrible. Es terrible. Lamentablemente, aunque se quiera decir que la Constitución prescribe, eh, prescribe igualdad, ciertamente que la, la repartición resulta un tanto eh, desproporcional. Y eso te lo compro, obviamente, pero sí quiero circunscribirme al hecho de que sí es posible en la República Dominicana, cuando suceden noticias de esta naturaleza, que se active por conciencia al pueblo, y el pueblo active por conciencia, por reclamo, a las instituciones de persecución de la corrupción por ese conato que se ha abierto en el Instituto de Asistencia Social de la República Dominicana. El Gabinete de Políticas Sociales. Sí, el Gabinete de Políticas Sociales. Sí. Y que sean las instituciones que persigan y esclarezcan cómo se hicieron las cosas, y que los responsables aparezcan. Y qué bueno que sea inicio, vuelvo y repito, desde que empezó este gobierno he dicho, desde lo que he visto toda esta locura, he visto que es, es correcto que se vayan despertando los demonios de algunos individuos que han ido al Estado con una mentalidad de aprovecharse. No es el caso de Tony, ¿eh? individuo, Porque me refiero al de Salcedo. No lo defiendo. Claro. Eh, porque que también tú mismo has ha, ha enseñado a tu público claro. a que no se puede prejuzgar porque eso sería una condena previa Coño, y nosotros los abogados eh. no podemos caer en ello. No y la presunción de inocencia es prevalente ante todo. Claro, porque eso es un yo principio yo fundamental acuerdo. de la constitución dominicana. Estoy acuerdo, vale. ¿no? vale a los principios fundamentales en mi defensa y sí. le es inherente a todo individuo oye está calando el mensaje ¿eh? eso es así yo no me voy a despedir me voy a despedir de esto sí. ahora sí aspiro yo tenía un al final yo tenía una foto de unos efectos alimenticios pero lo voy a dejar para mañana. Tenemos una llamadita, a Francis. Ah, bueno, vamos a ver ¿Vamos qué a nos ver? dice. Eh, buenos días. Buenos sí, días. buenos días, Carol. Buenos días, Yerjan ¿Cómo está, Don? Oh, Lorenzo. Buenos días, Francis. Buen día. Feliz Navidad. Igual para ti. Igual, Lorenzo. Feliz Navidad. Miren, señor, qué bueno. Ustedes están dando un, un enfoque muy objetivo a ese tema que ha causado un escándalo, un sacudido a ese gobierno empezando la gente con miedo porque sabemos lo que es el PRM en el gobierno, que es, la misma, que es la misma vaina que el PRD. Miren, se está hablando de 103 millones de pesos. El programa FASE, la mano que se ha gastado son 65 mil millones de pesos. Pero mil millones de pesos. Mil. Ah, mire. Se, no, 65 mil millones de pesos. Ah, en no, en, en fácil. 100 a 65 ,000. Miren, le puedo decir, si el dinero del Estado, si el dinero de ustedes de nosotros, ellos lo van a agarrar así como, un, como piñata en cuatro meses, faltando tres años y seis meses. Este país no se sabe lo que va a suceder. Y eso es lo problemático. Ahora hay abundancia porque hay muchos préstamos. Y la caja está todavía con mucho dinero. La caja chica. La caja chica del Estado está con mucho dinero. Porque hay muchos préstamos, señores. Casi un 70% del Producto Interno Bruto que, va, que, que es para pagar deuda. Eso es peligroso. Empezando un gobierno de qué nuevo? Eh. Aquí todavía no se entonces, sabe lo que es? viene la caretía, la inflación, eh, eh, eh, todos esos términos económicos que le hacen mucho daño a la familia dominicana. Eso es peligroso, señores, porque ahí también eso es imputable. Porque cuando tú estás dirigiendo una cartera con ese va y ven, el mismo presidente que dijo, no, Lara, ¿a, a Johnny Ventura, diciendo eso? Le, le dijo, le, le me Francis, que le hizo una pregunta, que los reunieron, y le dijo Johnny Ventura, le, le hizo una, una propuesta, Johnny Ventura, al presidente de la república, que le haga un préstamo, y le dice el presidente, no, vamos a fa vamos a regalárselo, ahí hay artistas, que tienen, no 100 millones de pesos, mil millones de pesos, porque hay artistas ahí que son muy bien, tiene muy... Fran Reyes, Fran Reyes es un hombre empresario, Anthony Santos, eh, eh, todos Anthony Santo no dinero que Anthony Santos no mucho Anthony Santos no está. Y este muchacho, y este muchacho es el, el reggaetonero, el alfa, eh, la para. El alfa y... Eh, eh, Mosa la para, la, la materialista Mosa, no, no, moza, moza, moza, señores. Ese muchacho tiene mucho dinero. Sí. Es una desfachate lo Lorenzo, que se, lo, 100 lo, 100 que se ha pesos, hecho. Lorenzo, pero 100 millones de pesos son no, dos Deja que Sartita disfruten esos chelitos que le regalamos ahí, este pueblo tan rico. Gracias a Lorenzo. Yo Gracias, Lorenzo. quiero Es que estamos en Suiza. Yo Ay. quiero concluir. Esos sí. chelitos que mis aspiraciones están dadas para 100 millones seguir pesos disfrutando, por los ver al funcionario de persecución 100 de pesos hacer su, su trabajo política. sin sí. que nadie lo sujete a que es nombrado por el poder ejecutivo o porque tenga alguna relación con algún funcionario fuerte. y si de algo tenemos que darle nuestra confianza al presidente de la república es que ha estado laborando en sus funciones y el Ministerio Público en la suya. Y que esperamos que lo propio suceda en la justicia, en el entendido de que aquí estamos dando cambios para tener una república dominicana viable y oportuna. A Muy Lorenzo bien. le contestaré después porque él le estaba hablando. Señor, este gobierno recibió el gobierno en agosto con un déficit para completar el año que hay que ponerlo ya y no en base a eso.